¿Parece bien si ¿sí, Grau? Claro, Excelente. Sí señor. sí señor. Sí señor, perfecto. Muy bien. La propuesta para los que quieran activar su eh, pantalla sigue abierta. Eh, hoy voy a hacer dos cosas. Eh, primero, voy a hacer unos comentarios iniciales sobre las tareas, que me parece fundamental eh, Seguir insistiendo en la forma como ustedes deben abordar. Gabriel, muchísimas gracias. Encanta verte. Espérate, activo mi pantalla para saludarte. Al fin se dejó conocer el compañero Gabriel, menos mal. Muy bien. Buenas noches. ¿Quién es el otro? Conozcámonos. ¿Quién es el que está contento de ver la cara de Gabriel? Yo soy no, Mario, pero, pero pero no tengo ah, ni no, cámara, mi querido profesor. Ah, y Ana Luna, tan bella. Luna que es tan bonita y y compañeras, el ellas deberían estar en, ahí en cámara. ¿Y tú? Hacemos una vaca para que prendas la cámara. Una penitencia. Bueno, ya somos cuatro. Muy bien, hoy voy a hacer eh, varias cosas. Debo seguir insistiendo en qué tipo de maestría están haciendo ustedes y cuál es el alcance que tiene una maestría. Entonces, ustedes están haciendo una maestría, no un diplomado. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes se están subiendo a un plano más alto del conocimiento. Cuando uno se sube a un plano más alto del conocimiento, dentro de la estructura de una maestría de carácter virtual como esta, el esfuerzo personal individual es monumental. Porque implica desde el primer momento apoderarse uno de su propio proceso de formación. Esto no me lo estoy inventando yo. Si uno no hace eso, Empieza a moverse en el mundo de la mediocridad, porque está haciendo lo que no es. Y uno tiene la tendencia, cuando se mete a, a estos formatos de maestría, a aferrarse a los paradigmas del pasado. A pensar que uno se va a salvar eh, asistiendo a las clases del profesor. O que uno se va a salvar asistiendo a, a, a mirando después las grabaciones de la clase del profesor esto no es una clase. Yo no vine a dictar clase aquí. Porque esto es una maestría virtual. Si yo tuviera que dictar clase, yo les estaría dictando cuatro o cinco horas a la semana presenciales. Pero es que ustedes eligieron otra cosa. Ustedes eligieron un formato virtual de una maestría. Entonces, el reto personal de ustedes es gigantesco. Pero el reto es con ustedes, no con sus profesores. Porque nosotros estamos aquí como simples facilitadores. Estas sesiones sincrónicas, pocas, muy pocas, pero fundamentales. Por eso ustedes tienen desplegado toda clase de recursos académicos. Están, es para clarificar una serie de ideas y conceptos de acuerdo con el formato pedagógico que tiene esta maestría. Pero ustedes tienen que actuar en el contexto de la maestría. Ustedes no pueden, cada vez que van a hacer una tarea, salirse del contexto de la maestría, que tiene toda una estructura, que tiene todo un común denominador que es la innovación, Vista y analizada desde el punto de vista científico, porque esto es una maestría. Aquí no viene nadie a opinar. Saldría mucho más barato que ustedes se reunieran conmigo en un chat y me pagaran el café que yo me tomo. Ustedes han pagado, es una maestría. Entonces aquí estamos desde el punto de vista científico discutiendo los temas de la innovación. Dentro de un contexto. Uno puede andar descontextualizado. Entonces, esta maestría busca que ustedes adquieran los conceptos. Adquirir los conceptos es solidificarlos. Y entrar a las fuentes del conocimiento por donde toca. Y las fuentes del conocimiento son muchas y no las aguas turbulentas y superficiales de Google, por favor. Las aguas turbulentas y superficiales de Google están para los estudiantes de pregrado, que tristemente en Colombia están formados para ser unos brutos, porque todavía ninguna universidad está desarrollando en ellos capacidades serias de análisis crítico, pero esas aguas turbulentas no son para ustedes. ¿Quién de ustedes ha accedido a las bases de datos de la biblioteca de esta universidad y ha entrado a hacer investigaciones basadas, por ejemplo, en la base de datos de Scopus? ¿O quién ha entrado a ResearchGate? ¿Son términos que suenan rarísimos para ustedes? Miguel Ángel, ¿has entrado? Eh, sí, profesor. De hecho, eh, pues eh, he utilizado algunos artículos eh, de investigación de nivel de maestría eh, eh, para el desarrollo de algunos trabajos o para mirar la óptica en la que se abordan eh, las temáticas que eh, estamos desarrollando en esta y en, y en otras asignaturas. Bueno, te felicito. ¿Y qué base de datos es tu favorita? Bueno, eh, en realidad, eh, últimamente he estado utilizando Scopus. Eh, le comento que aparte pues, de este eh, posgrado, yo estoy realizando otro posgrado también. Entonces, pues ahí he podido encontrar más información en referencia a ambos. Muy bien. Ese es el camino. Por favor, no olvídense de que Google existe. El Google, Google es sumamente tenebroso para la investigación. Estuve mirando los documentos que muchos de ustedes me referenciaron en la tarea de, de esta semana y sale de las aguas turbulentas de Scopus. Perdón, de Google. No me llama la atención porque entonces uno escoge lo primero que le sale en un buscador, o lo segundo o lo tercero en nivel, y a partir de ahí hace lo que le enseñan a hacer a los estudiantes de pregrado, que es hacer un análisis descriptivo, que los estudiantes llaman resumen, y en función de ese resumen hacer un comentario, que básicamente es una opinión, no solidificada, fundamentada y adecuadamente referida. Entonces, eso los lleva a que no están contextualizando a fondo. Ustedes ya tienen que estar formándose una idea muy clara de qué es eso de la innovación, para dónde va y cómo se come. Y si dentro de este contexto de la innovación. Existe una asignatura que se llama globalización y desarrollo. Pues es obvio y es natural que ustedes tengan que enmarcar ese gran común denominador que es la innovación en otro fenómeno o problema académico, que es la relación del entorno global o la dimensión internacional, como la he llamado yo, con el desarrollo donde la innovación tiene que caber o jugar algún papel. Porque si ustedes no están permanentemente haciendo eso, pues indudablemente no están enmarcando ese referente de pensamiento en los propósitos de la estructura curricular de esta maestría. Entonces daría lo mismo que dieran otra asignatura. Cada una de estas asignaturas tiene un sentido y cada una de estas asignaturas está ensartada en cada uno de los diferentes módulos para que ese de curso y ese desarrollo que ustedes personalmente están haciendo de su formación de maestría cobre sentido. Sentido lógico, sentido académico y sentido científico. Que la palabra científica es la que nosotros utilizamos en los planes de maestría. Nosotros no estamos esperando que los estudiantes de pregrado se muevan en el plano científico, ustedes sí. Y además, por el carácter práctico, práctico, de la idea de la innovación en el mundo de hoy, eso también tiene que tener sentido estratégico, sentido lógico, sentido académico, sentido científico, mi sentido estratégico. Si eso no es así, a ustedes les va a pasar la innovación por encima, y como decimos aquí en Colombia coloquialmente, no los alcanza a despeinar. ¿Qué saco yo como profesor leyendo ensayos maravillosos de 10 páginas, que fue lo que ustedes me mandaron, totalmente fuera del contexto? Sí, hay un orden, hay una lógica. Eh, ustedes, el, el, el, el, la tarea tenía un título, etcétera, pero, pero ni siquiera ustedes se pusieron a mirar la forma como quedó formulada la tarea en función de las preguntas que hace el eje 3 que estamos discutiendo. O sea, ¿cuáles son esos instrumentos que existen para hacer una transformación cultural en el contexto de las organizaciones en el escenario global? Pero no es irse a Google a buscar qué organización, llámese DHL o el Grupo X o, o la Universidad del de, de Área Andina o Coalpina o Envía o la Ruta Medellín o todas esas cosas que ustedes me contaron, hicieron. Y entonces ustedes, sí, muy bonito, me describen todo lo que esas organizaciones hicieron, las preocupaciones que esas organizaciones tuvieron frente a la cultura organizacional algunos elementos que vieron que eran fundamentales en esa organización como era el tema del liderazgo, como era el tema del trabajo en equipo o no, lo que ustedes quieran hacer una infografía y mandarla me quedo yo cruzado de brazos y diciendo bueno, y de todo eso que ustedes hicieron ¿qué están pensando? en función de la, las preguntas que les está poniendo a ustedes el eje ¿Me entiende? Entonces, ojo con eso, porque ustedes, además de contextualizar, además de conceptualizar, van a tener que contextualizar, además de contextualizar, van a tener que aplicar, y además de aplicar, van a tener que proponer el carácter propositivo de esta maestría, o la idea propositiva del modelo o de la ruta pedagógica que ustedes están siguiendo, los está llevando a eso porque es precisamente en ese estadio propositivo que uno se sube a la aplicación del conocimiento para producir nuevo conocimiento o para actuar de alguna manera científica. ¿Está claro? Y obviamente... Las cosas pues tienen una razón de ser en términos de, de, de, de cómo se formulan. Los estudiantes deben explorar a través de los recursos disponibles en la plataforma, libros, artículos, una herramienta de diagnóstico, una, cualquiera que haya en el mundo de la cultura organizacional. Hay varias herramientas, muchísimas herramientas. Usted, solamente un grupo me mencionó la herramienta Denison. Por ahí un grupo me mencionó otra variante de la herramienta de Huntington. Pero hay varias. Están en los libros académicos. Están referidas en Scopus, como nos estaba contando ahora Mario. Eh, eh, eh. En, en, en la ciencia de la administración de empresas, en los journals de cultura organizacional o de gestión organizacional de las empresas. Es este, digamos, el, el, las palabras de búsqueda y de referente en Scopus para poder llegar a cosas de esa naturaleza. Cultura organizacional, gestión empresarial o cultura organizacional, modelos o cultura, o, o, o, eh, o cultura e innovación, eh, Mejor dicho, ahí hay toda una serie de palabras que ustedes pueden eh, eh, escoger de acuerdo con todas las eh, técnicas booleanas que existen para hacer búsquedas en Internet. Espero que ustedes conozcan todas esas técnicas o por lo menos en el, en el curso de, de los apoyos de investigación que les están haciendo, hayan ustedes analizado eso. Una vez que ustedes encuentran esa herramienta la idea es que ustedes, ustedes valoren, ustedes mismos, a partir de esa herramienta, valoren el estado actual de una cultura corporativa en una organización, si la hay o no la hay. Me acuerdo en el, el semestre pasado que estábamos de verdad en pandemia totalmente guardados, unos muchachos de un grupo resolvieron hacerle una entrevista al panadero de la esquina. Panadero que tenía cinco empleados. Pues eso es una organización. Porque él les pagaba sueldo. Tiene un letrero, hace pan, tiene clientes. Participa en un mercado. Y entonces le aplicaron una herramienta. A ver si ahí adentro, dentro de esa panadería había algo. Y efectivamente llegaron a decir, aquí no existe una cultura corporativa, no existe. Porque a la luz de esta, de este, de esta herramienta que nosotros entendimos, que nosotros encontramos, que nosotros buscamos en todos los eh, referentes bibliográficos académicos de gestión organizacional de las empresas y de la cultura, que nos gustó por alguna razón X, Y o Z, porque el mundo de la academia a nivel de maestría es libre, ustedes están libres de escoger porque ustedes son los que justifican la razón de ser de su actuar en función de sus investigaciones. La aplicamos y encontramos que no había cultura organizacional, pero sí había liderazgo de don Pepe, que es el dueño y el panadero mayor. Entonces, a partir de ese análisis, nosotros consideramos que don Pepe sí tiene la posibilidad muy sencilla, aprovechando su liderazgo y a la luz de esta matriz, de armar de alguna manera un plan que le permita ir avanzando en la construcción de una cultura organizacional que lleve a la panadería don Pepe a tal lugar. Así de sencillo es el trabajo. Aquí no les estamos pidiendo que nos hagan un ensayo de 10 páginas sobre cultura organizacional o la importancia de las encuestas para determinar la cultura organizacional o lo maravilloso que es el liderazgo dentro de la cultura organizacional. Porque esos ensayos no se los estamos pidiendo. Aquí el trabajo no dice haga un ensayo sobre el título de la tarea. Ah, es que como la tarea se llama instrumentos para la transformación cultural. Pues yo me fui a googlear. En instrumentos para la transformación cultural en, en Google. Miguel Ángel, por favor. ¿Tienes el Google ahí? Sí, señor. Puedes poner en Google instrumentos para la transformación cultural. Me aparece... Toda clase de barbaridades. Bueno, di, digamos, lo primero que me pareció fue un artículo de redalit.org, Medición de Cultura Organizacional de la Universidad Nacional de La Plata. Exacto. Entonces a uno le parece que eso es chévere, entonces se va uno allá y lo baja, lo lee, ¿no? Lo apropia porque dice, uy, qué berraquera, perdón. Discúlpeme la expresión no académica, ¡uy, qué hallazgo tan maravilloso! ¿no? Y, y en función de ese artículo de la Universidad de La Plata, en el Redalic, que es un nivel me, medio de, de, de, de producción científica, no propiamente indexada, eh, hace un, un resumen, y después de ese resumen saca unas conclusiones, ¿Quién te este salió en el segundo renglón? Pon el micrófono. Eh, la cultura como instrumento de transformación social de EULAC Imagínate. Este, eh, diagnóstico cultural evolutivo de culturac.com. Y ya, esos son los tres primeros resultados. Eso es un enredo, porque entonces ahí caen ustedes en la trampa. Entonces, por favor, consejo. No he calificado todavía, no se preocupen. Yo ya me leí todos los trabajos, todas las tareas, y yo en función de cada de las tareas, después de que las he leído todas, me doy más o menos una media de hacia dónde van y qué fue lo que hicieron para yo calificar. Entonces, no se preocupen. Por supuesto que para calificar esta tarea, después de lo que vi, voy a necesitar tomarme dos whiskies eh, mañana a la, a la hora, pues, de las seis de la tarde en adelante, para volverme generoso y ponerles a todos 25. Pero es que el punto y la felicidad, gracias, Narly, no es ponerles a ustedes 25 es que ustedes se pongan 25. Solamente tres estudiantes o tres grupos me escribieron. Y sobre un tema medio técnico ahí, de que en la rúbrica se decía que había que hacer no sé qué, yo les dije, no, tranquilos, no lo hagan. Yo no, yo no escribí, yo no soy el autor de este, de este referente, y se los mencioné, el profesor que lo escribió, no pudo estar en, en, en, en la maestría, entonces pues yo respeto el referente, me parece que está bien formulado y yo les estoy haciendo aquí una ampliación sobre los temas para que ustedes se enriquezcan mucho más dentro de la perspectiva analítica sobre la cual está planteado el referente más la perspectiva analítica que yo les estoy sugiriendo. Pero esta maestría es mucho más sencilla de lo que ustedes se imaginan. Esta maestría no se trata de descrestar a los profesores haciendo ensayos. Esta maestría se trata de ustedes sentarse en un modo reflexivo, analítico y crítico permanente dentro del contexto del trabajo que ustedes están haciendo. Sobra decirles que pues, si ustedes tomaron la decisión autónoma de meterse en una maestría de innovación, es porque ustedes tienen una certeza personal y profesional de que ese tema es importante para ustedes. Porque si no, uno se mete a una maestría de maternidad de gallinas y, y la hace. No, ustedes son personas que están vibrando con la idea de la innovación y por lo tanto tienen que conceptualizarla, tienen que apropiarla científicamente y tienen que saber qué van a hacer con eso. Entonces, si ustedes ya cogieron eso y dicen, bueno, ahora se me aparece el debate de la globalización y el desarrollo. Y yo estoy en, la, en, la, en este tema de la innovación. ¿Qué diablos voy a hacer con la innovación en el contexto de la globalización y el desarrollo? ¿Qué diablos voy a hacer en, en, con, la, con la innovación en el contexto de los sistemas de innovación y tecnología de un país como Colombia? ¿Cuál es el significado y alcance de la innovación desde el punto de vista de la investigación? ¿De qué manera voy a aplicar los conceptos de innovación frente a todas estas variables que estoy conociendo en cada una de las asignaturas en mi propio proyecto de eh, vida o en mis propios proyectos de trabajo? O en el mundo académico y profesional en el cual yo me estoy desempeñando. Entonces, todo el día ustedes están haciendo esa reflexión. La reflexión es no cómo voy a hacer para pasar la tarea del profesor Uribe o la próxima tarea. De eso no se trata. Porque yo soy simplemente aquí un facilitador. De hecho, el modelo dice que las reuniones sincrónicas es para que los estudiantes en una hora se sienten y le disparen al profesor preguntas en función de cada uno de los recursos académicos que ya estudiaron, sobre los cuales no tienen alguna claridad. Y yo lo que estoy haciendo es más o menos coger todo lo que está ahí y enmarcárselos en unos puntos como es lo que voy a hacer ahora. Después de... de sonar a regañón Diana Luna... Dime la verdad. No, pues yo creo que es no tomarnos personal las cosas. Eh, si no lo tomamos personal, lo tomamos a modo regaño. Y yo creo que pues ya todos estamos muy grandes y somos profesionales para entender cuál es el verdadero sentido de lo que nos estás diciendo. ¿no? No me voy a molestar ni me voy a incomodar. Voy a entender que realmente mi alcance, mi proceso de investigación cuando hago las tareas tal vez es escaso, ¿cierto? No es como, como lo que, a lo que tú nos quieres llevar. entonces claro, creo además que, por una razón. A mí personalmente me reta Exacto. a hacer mejor las cosas. Y eso entonces, es lo que yo te quiero retar, además por una razón, porque muchos de ustedes, yo sí ya se los he dicho varias veces, puede que vengan de mucho tiempo de no haber estudiado y hayan decidido volver a estudiar. Entonces uno vuelve con el chip del, del siglo pasado, viene con el, el, el formato mental del siglo pasado, donde desafortunadamente, mi querida Diana Luna, nos, nos, nos formatearon mal. Y por eso el país está muy rezagado en la producción del conocimiento. Te voy a dar un ejemplo. Hace 30 años Colombia era exactamente igual en desarrollo científico y tecnológico que Corea del Sur. Y si tú miras hoy en día el índice de patentes en, el, en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que es digamos la única que protege eh, de manera transnacional eh, las invenciones, lo que tú quieras, nosotros estamos hoy en día años luz de Corea del Sur la pregunta es cómo hicieron los señores de Corea del Sur que eran igualitos a nosotros que nos tuvieron que pedir ayuda a nosotros hace 30 años para solucionar un problema de una guerra política que tenían allá y nosotros fuimos a ayudarles y tú tienes un, tele, un, te, un televisor o un teléfono celular hecho por esos señores coreanos bueno tú no Estoy, tú tienes cara de Apple, perdón, de iPhone, pero yo sí tengo un teléfono Samsung. Hecho por coreanos. ¿Dónde está la flecha hecha en Colombia? A mí me encantaría comprarme un celular hecho en Colombia, en el eje cafetero, en el centro de investigación y desarrollo del eje cafetero. Y ahora resulta que estamos en el Silicon Valley. Sí, Claro. Cali y Medellín que hacen unos magníficos implantes, ¿no? Y hacen exportación de servicios de salud y de belleza. Y esos Silicon Valley son muy importantes, por supuesto. Bueno, estoy molestando un poquito, pero siempre lo he pensado. Que todavía no estamos a la altura de los Silicon Valley. Entonces el reto es fundamental. ¿Y quiénes son? los que se van a apropiar de ese reto. Pues una gente privilegiada que son ustedes, que tienen la capacidad mental, profesional, eh, regional y económica de meterse en el top de la formación en innovación. Yo pienso que esta maestría de innovación está muy bien formulada y es muy buena en el contexto del país. ¿Para qué? Pues para transformarlo. ¿De qué manera? Pues utilizando todas las herramientas que genera esta nueva dimensión internacional de la innovación en la transformación, no solamente cultural de las organizaciones, sino en la transformación productiva y social de un país como Colombia, que aspira a ser un Silicon Valley en 100 años. Bueno, en menos. ¿O oh, no, Miguel Ángel? Sí esa es la idea, profesor. Es, esa, es la, esa es la expectativa. <risa> esa es la expectativa. Además, ese es el desafío. Por eso me encanta lo que está diciendo Diana Luna. Yo lo que quiero es retarla. Y obviamente a ti también. Y a todos ustedes eh, que están allá eh, incógnitos en, eh, en, en este salón. Alex, Catalina, Deji, Fabián, Gabriel, Jenny, Heidi, Jennifer, José Alfonso, Lisa, Catalina, Luisa Villegas. Gracias, Lisa. Marcos, Narly, Mónica. Mejor dicho, somos todos una familia. ¡Qué maravilla! Gracias, Fabián. Ahí está el reto. Ninguno de los profesores los va a rajar. Pero ninguno de los profesores vamos a comer cuento. Perdón, ninguno de los profesores vamos a comer ensayo. Yo los ensayos los odio. Y más a nivel de maestría. De golpe, por allá hace 25 años, cuando era profesor de pregrado... Me gustaba que de vez en cuando los estudiantes hicieran ensayos. En maestría no acepto ensayos. No me gustan. Porque lo que quiero es saber qué está pensando la gente. De qué manera está abordando analítica y críticamente un fenómeno, un problema y lo está enmarcando en una realidad en función de un contexto donde el común denominador es la idea de la innovación. Miguel Ángel, dime qué es innovación. Te disparo eso. Eh, profesor, innovación es eh, la capacidad de crear eh, de alguna forma eh, nuevos procesos, nuevas ideas o nuevas tecnologías que incidan positivamente en un entorno. Y que las remunere el mercado. Absolutamente. Si el mercado no las remunera, no es una innovación. Es una idea que no tuvo éxito. Así es. Ok. Siempre, cuando te hablen de innovación, detrás es el mercado. Aunque comparto la mitad de tu definición de innovación. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí les haré obviamente todos los comentarios y la retroalimentación. De la tarea. Eh, me parece muy interesante el esfuerzo. Pero de verdad. Traten de mirar. Exactamente las instrucciones. Que son muy sencillas. Son muy sencillas. Para la tarea 4 voy a diseñar una tarea. Pues los que quieran hacer la tarea que está formulada. Pueden hacerla. Pero yo les voy a mandar una tarea. Entonces ustedes dicen. Profesor yo escogí. La tarea que usted mandó, que no está en la plataforma, o la voy a mandar, o la tarea que está en la plataforma y que está ahí, y ustedes pueden hacerlo. Tienen toda la libertad. Pero voy a seguir el consejo de Diana Lunes, los voy a retar aún más, con una tarea formulada por mí, con todo el veneno propio de una maestría. Perdón, la palabra no es veneno, me equivoqué, esas esa palabras es de pregrado. Calibrada, calibrada para una maestría. Ese es el término técnico, calibrada. No con el veneno, eso suena horrible, ¿verdad, no, Narly? Espero que no se le escape un poquito de veneno en ella. <risa> Nunca. El cariño que tengo por ustedes es inmenso. <risa> bueno, muchachos, ¿Algún comentario? Sobre la tarea, sobre las dificultades, sobre los temas. Bueno, Fabián, tú que estabas por ahí. ¿Quieres decir algo, Fabián? Buenas noches para todos, compañeros. Profesor, no, no. Eh, atendiendo muy bien las orientaciones que usted nos da y también retomando lo que dice la compañera Diana, es un reto para, para muchos de nosotros esta, esta provocación y como dice usted también, nos, nos estamos calibrando todavía y se está acabando el módulo, que es la otra cosa. Bueno, afortunadamente dijiste se está acabando el módulo y no dijiste el módulo está acabando conmigo. Otro comentario. jamer quiere decir algo. Johan. Narly, ¿tú qué estás ahí? No, profe. No, profe. Eh, habla con Jaime, Buenas noches. Noches para ¿Cómo todos estás? Bien, bien, profe. Primero, pues disculparme porque llegué un poco tarde al encuentro. Estaba en compromiso por ahí en la reunión. Llegué como unos 15 minutos retrasado. Eh, no, pero pues todo es un aprendizaje, todo es un proceso. Eh, de verdad que claro. es interesante, pues hay situaciones que, que de una u otra forma pues se presentan, pero, pero todo hace parte de eso que, que siempre es, es positivo, ¿no? Para mí todo, todo es positivo y, y, y de esto pues salen cosas muy buenas. Eh, con la entrega anterior, con la entrega anterior, eh, hay, hay un claro ejemplo de que una vez es por más que, que vea las situaciones, no, no, no las puede, eh, digamos, eh, explorar o no las puede ver desde la misma óptica. Nosotros tuvimos un fallo como grupo en la, en la entrega del segundo eje. Y es que usted nos lo hizo en las recomendaciones con, con el tema de, de pasar de la introducción a la conclusión. Se nos fue algo del cuerpo del trabajo que nos hizo falta. Entonces, por más que a veces uno, uno, uno revise, pues se termina enredando un poco. Sino, Pero... Y la idea que yo les hago es que cada vez que afronten una tarea de esta naturaleza, entren con la mayor liberalidad posible. Totalmente. No entren predispuestos, sino no. entren a ver por dónde la imaginación en términos de la investigación los va a llevar a algo constructivo. Totalmente. Porque bueno, hacer que... el ejercicio que acabamos de hacer Miguel Ángel y yo, que es el ejercicio más absurdo, para meterse uno en, en un enredo de cinco, sí, pues es un enredo gigantesco, coger Google y usar la palabra del título de la tarea, y sacar la, la, la cosa, de la, la información que salió ahí del Redalic, eh, que suena hasta interesante, que más o menos se parece a las instrucciones de la tarea, y uno la baja, se la lee y hace un resumen. ¿Qué hizo uno ahí? Es, es, es, es cierto, es cierto, y, y a veces quizás de pronto lo que, nos, lo, por lo menos no lo no personal, lo que me pasó en la, en la entrega anterior, eh, el, el PDF que se descarga de la plataforma en la tarea, muchas veces no concuerdan algunas cosas con la rúbrica. Hay unas cosas que se indican sí, sí. en la descripción, razón. una cosa se indica en la descripción, como por ejemplo en la descripción hablaba de, de un plan de acción, pero en la instrucción de la tarea, ya que es la parte operativa, no habla sino de, de, de, una, de un sí. análisis, y la rúbrica nos habla de otra cosa totalmente Exacto. diferente. Entonces, a veces Pero eh, pero quiere... ahí lo que estoy tratando de decir también es que no hay necesario de ser muy rígido. No, ustedes, mire, por ejemplo, esta tarde estuve conversando con unos compañeros de ustedes que ya están a punto de graduarse, que están haciendo su trabajo de investigación. Les voy a dar el ejemplo. Llevan prácticamente un año desarrollando su trabajo desde de lo que va a ser su trabajo de tesis pero lo han venido construyendo siempre eh, eh, pensando en impresionar, yo no sé a quién porque los trabajos de tesis no se los lee nadie, y metidos en un lenguaje, bueno, fuera del director y la esposa o el esposo de uno al cual uno le dedica en la tesis, pues se lee obviamente la dedicatoria, pero uno no va a cambiar las placas teutónicas del conocimiento en innovación con la tesis que uno haga, y se trata simplemente de hacer una cosa coherente, sencilla, clara, pero que lo lleve a uno a, a un decurso interesante académico que se pueda desarrollar. Pero no, se enrean en el marco lógico y en el marco metodológico, y en las hipótesis y un poco de cosas que además eso ya no, hoy en día no tiene sentido. Yo ya no tengo ni idea qué es una hipótesis, ni ¿Cuál es la metodología? No, uno lo que tiene que hacer es contar un cuento bien contado y bien fundamentado y bien investigado. Entonces llevaban ocho meses enredadísimos. Finalmente yo les dije, caminen y miramos de qué se trata. Cuando empecé a, a ver qué, es, qué trabajo hacen ellos, unos trabajan en una institución de educación superior técnica y encontraron como problema genuino y real que a los jóvenes de esas instituciones de educación superior o técnica no los están formando con las capacidades para desempeñarse en el mundo laboral. Eso para nadie es un misterio. Eso está pasando en Colombia. Y las empresas no saben cómo contratar a esos jóvenes porque no saben qué es lo que quieren de esos jóvenes ni qué capacidades tienen. Entonces, ahí ya tenemos el problema. Busquémosle la solución. En el mundo ya todo está inventado. Hay una tendencia muy grande de carácter internacional y por eso esta asignatura de globalización lo que hace es abrirles a ustedes los ojos para ver lejos, ancho y profundo y tratar de identificar en el escenario internacional diferentes variables del entorno que puedan identificar ustedes como internacionales. Yo les dije, miren, eso se llama en el mundo de hoy las famosas competencias de siglo XXI. CS21. Así las están utilizando los académicos, los científicos, las grandes organizaciones están preocupadas de qué manera los jóvenes de hoy están desarrollando habilidades, conocimientos y capacidades que sean para el siglo XXI. Bueno, hagan un, entonces, primera metodología, hagan un estado del arte, investigando las diferentes bases de datos y organizaciones, de qué se ha dicho y qué hay sobre competencias del siglo XXI. Esa es la, primenta, la primera herramienta metodológica que ustedes van a usar. que es un estado del arte? pues es un, un estado del arte va más allá de simplemente la recolección bibliográfica que exista sobre un tema. Aquí el tema son las competencias del siglo XXI. Yo, Jorge Uribe, escribí un artículo, un capítulo de un libro que está publicado, y me, todos los días me llega solicitud de lectura, que se llama El Estado del Arte como Metodología de Investigación en Ciencias Sociales. Está en un libro publicado por la Universidad Piloto, donde le muestra a los jóvenes como ustedes que están haciendo investigación cuáles son las diferentes metodologías que existen en ciencias sociales. Porque lo primero que cree la gente es que la única metodología que existe es la encuesta. Entonces todos dicen, todos que vamos a hacer una encuesta. No hay nada más aburrido que encuestar ya nadie le contesta uno las encuestas. Hasta el mismo director de investigaciones de la universidad llevaba seis meses molestándolos con la encuesta. Y la... El, el, el, la yo, no, yo no sé nada de encuestas. No sé. La metodología número uno que ustedes van a hacer del capítulo número uno es el estado del arte. O bueno, capítulo uno, ¿por qué llegaron a, ese, a la formulación de ese problema? Bueno, las competencias del siglo XXI terminan siendo, en términos generales, casi 17. O se han agrupado en 17 competencias. Entonces, les propuse que hay otra metodología que se llama la clasificación múltiple de ítems. Donde uno pone a la gente a que coja 17 cartas que van con cada una de esas competencias, y las organicen con el criterio que quiera. Por orden de importancia, entonces a mí me parece más importante que tengan liderazgo, trabajo en equipo, todas esas competencias, o a otras personas les parece eso. Y uno las mete en un software que se llama clasificación múltiple items ítems, y ahí salen cosas que uno como investigador analiza, eh, desarrolla, mira, etcétera. Eso es el segundo capítulo. Y el tercer capítulo es qué conclusiones saca uno de eso, que puedan beneficiar a un actor, que son las instituciones de educación técnica, para que formen a los jóvenes en esas competencias de acuerdo con esos criterios que surgieron de esa tesis o de ese análisis. Y otras sugerencias que uno le hace al sector laboral, a los empresarios, a los directores de recursos humanos, para que cuando vayan a emplear a las personas tengan en cuenta algunos criterios de competencias del siglo XXI, de acuerdo como las haya priorizado, de acuerdo con esta investigación, el sector laboral. Fin de la tesis. Sencillísimo. A mí me encantaría sentarme con los estudiantes a hacer eso. Yo creo que haría ese estado del arte en, en una semana. Y la clasificación múltiple de ítems sería una delicia porque simplemente se la, se la a, a mando al software para que el software la procese. Es un software libre, gratis, que existe para investigadores. Es una metodología de investigación. Ahí no se hacen encuestas. Entonces, ustedes tienen que ser muy ingeniosos, muy innovadores, muy creativos en la forma como deben entrar a abordar su problema del conocimiento, donde la innovación juega un papel fundamental. Libres de toda clase de ataduras, porque están en una maestría. Cuando ustedes se ponen la atadura de escribirme un ensayo para descrestarme a mí, pues se están poniendo la atadura de un pregrado. Porque yo no quiero leer de ustedes ensayos. Yo sé que ustedes son muy buenos para escribir ensayos. De hecho, las redacciones de los ensayos son impresionantes. En el, en el mundo actual y una, una, una prosa muy bonita. Pero, pero ¿para qué sirve esa prosa? ¿Qué, qué quieren que yo haga con eso? ¿Que les ponga 25? Con mucho gusto les pongo a todos 25, pero ¿qué vamos a ganar? ¿Me entienden? Pero si ustedes entran libre y dicen, bueno, encontré una, un, un, un instrumento de diagnóstico que me llamó la atención por esto y esto, porque se ha aplicado en América Latina en vez de aplicarse en los Estados Unidos y en Suecia, donde la gente tiene unas culturas diferentes. Y encontré aquí una organización o en la organización en que yo trabajo se intentó hacer esto y nos dio estos resultados y hubo aquí ciertos problemas. De hecho, no hay competencias de innovación. Hemos visto, porque a nosotros nos preocupa la innovación, que nadie menciona nada sobre la innovación y debería nombrarse. Por lo tanto, se debería fortalecer en esta organización que escogimos, que vimos, ¿Que hemos hecho estudios comparados? No sé. Por eso siempre he insistido en los resúmenes ejecutivos. Que dan cuenta de lo que ustedes están haciendo. Y de la forma como van llegando a ese decurso de producción del conocimiento. Tengo un loco. Con su gueto blaster llegando ya a su casa. ¿Está claro? Sigan mi consejo. Yo soy investigador, yo he sido doctor, he escrito artículos en inglés, están en Scopus, no los lee nadie, no me importa que no los lean. La gente ha utilizado metodologías que yo he desarrollado para avanzar en sus procesos de internacionalización con instituciones de educación superior, para mejorar sus estrategias empresariales, etc. Pero lo importante es otra cosa. Son ustedes confrontándose frente al conocimiento. Eso es lo más lindo de esta maestría. En un tema donde este país está tan rezagado como la innovación, que se volvió una palabra de moda. Háganme el favor. Qué chévere. Yo soy, ma tengo maestría en innovación y eso qué es. ¿Ah? ¿Eso cómo se come? No es que yo todo lo que toco lo cambio. Soy creativo. Estoy siguiendo la definición de Miguel Ángel. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aquí viene otro punto. Ya no sigo más. Muchas gracias por escucharme. De verdad. Ojalá pongan en, en, en, en práctica lo que les he dicho. No se enreden. Además por eso, porque ustedes están solos. Aquí no es hacer el break y se reúne a, a la, a, en el break y dice, uy, el profesor Uribe nos dio durísimo. Y ahí entre cuatro y cinco se abrazan y todo. No, aquí ustedes están solos en su casa. Y ustedes van a hacer esta maestría solos. Pues, es, el, el reto es muy grande. Entonces son ustedes con el conocimiento. Es el espejo permanente. Y aquí solamente tienen espacios muy cortos de estas reflexiones. Muy bien, aquí viene otro punto fundamental de la globalización que, quería, que quiero mencionar hoy. No se preocupen. Tenemos tiempo. O se me descargó el teléfono. ¿Qué hora son? 1054. Me regalan 20 minutos más. Aquí tenemos otro problema que está íntimamente ligado a las organizaciones aparte de la cultura. Y que es producto. De, lo, de este nuevo escenario intenso de la competitividad que ya hemos discutido como consecuencia de las aperturas, pero independientemente de las aperturas, como consecuencia de la realidad de un mundo que estamos viviendo cada vez más abierto. Y cuando digo abierto, es abierto a la información, es abierto al conocimiento, abierto al riesgo, abierto al cambio, abierto a la ilegalidad, abierto a toda una serie de factores complejísimos. Ustedes lo han visto y les agra me agrada mucho que en sus ensayos lo mencionen de vez en cuando, qué es lo que está implicando la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial, con, no solamente con un cambio del paradigma empresarial, sino en, en, con un cambio de época que desafortunadamente se explotó por una pandemia que va directamente a el individuo desde el punto de vista de su salud y desde el punto de vista de la estabilidad de la humanidad. ¿Cuántos muertos llevamos en un año? ¿Ya pasamos de los 20 millones? ¿Es que es? entró el planeta... ¿Alguien vio el programa de Duque hoy? Estaban en la tienda comprando huevos. No, no veo lo, televisión, profe. Lo, con lo que había en la alcancía. Ay, Dios mío. Y Fabián se ríe. Bueno, no importa. Siquiera no fue una guerra nuclear. Siquiera no fue un ataque... Ciber, cibernético o de cibercrimen de las proporciones que puede ser bloquear el internet por un mes que puede suceder pero no, sucedió frente a este virus entonces, muchos de los estándares de pensamiento han cambiado si hay algo importante que haya generado esta pandemia desde el punto de vista científico es que cambió los paradigmas del pensamiento de la humanidad. Y por lo tanto, nosotros tenemos que acoplarnos a eso, a esa realidad, para darle un sentido. En cada uno de los ámbitos en que nos movemos, inclusive desde el ámbito espiritual o desde el ámbito eh, mental, yo aquí hago toda clase de ejercicios para no volverme loco y para no seguir inflándome, eh, por no poder hacer ejercicio, aparte de poder entender en el mundo en que estoy viviendo. Y obviamente las reflexiones que estoy haciendo hoy frente a los temas que a mí me competen y que me apasionan, como es la internacionalización y la forma como las organizaciones incorporan la dimensión internacional en sus estrategias, pues es fundamental. Entonces aquí nos aparece un problema más. Y es la idea de estrategia. O sea, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué entiendo yo por estrategia? ¿Qué es estrategia? ¿Qué es estratégico? ¿Cómo formulo yo estrategias? ¿Y cómo me aseguro que estrategia sí sea estrategia y no sea otra cosa? Porque además la palabra estrategia está cargada de muchos elementos subjetivos que hacen que, como es una palabra de moda, todo sea estratégico y realmente lo que hay es mala estrategia. Estaba leyendo precisamente para esta clase, se los voy a mostrar, perdónenme un minuto. Estaba sacando aquí de mi biblioteca un libro que se llama Mala Estrategia. Bad Strategy. Y lo que he encontrado es que básicamente lo que hay en el mundo es muy mala estrategia. Y no todo es estrategia. Entonces, pues me parece fundamental, desde el punto de vista de eh, esta asignatura, dilucidar claramente el concepto de estrategia. Pregunta de quiz. Narli, por favor, ya que te tengo ahí de punto de mira, Esas son las ventajas de compartir la pantalla. Dime tú qué es estrategia. Yo defino estrategia, es la forma o la manera de hacer algo. Muy bien. Eso no es estrategia. <risa> <risa> ¿Hacer qué? Dependiendo de lo que queramos lograr, es esa forma cómo vamos a lograr eso. Lo que queramos. Es una estrategia de innovación, es una estrategia de comercialización, de distribución, de internacionalización. Es la forma como lo queremos hacer. Muy bien. Te, te, te anticipo. La innovación no es una estrategia. La innovación es un elemento central de la gestión que apalanca las estrategias. Gracias a una muy buena innovación... Tú puedes implementar una estrategia. Generalmente en las organizaciones, una estrategia de crecimiento. ¿Ok? Fabián. Sí. sí. Fabián. Desactivó la, la pantalla. Entonces voy Espéname. a utilizar. Voy a me utilizar... ¿eh? ¿Ah? Alex. Alex, ¿quieres decir qué es estrategia? Claro, profe, pero nuevamente, no me sirve la cámara. Eh, bueno, para no te mí, Para mí, eh, una estrategia eh, fundamental, o sea, básico. Es como eh, el puente que existe entre los objetivos, las políticas, son las ideas que surgen para, para mejorar, para llegar, para llegar a, al, al enfoque que debemos nosotros eh, tener. Es como algo, algo que el, el gerente, el emprendedor debe ser consciente de en qué momento la debo utilizar y cómo la debo aplicar. Entonces, se componen de muchas acciones y eh, deben ser muy bien planificadas para lograr que la toma de decisiones que nosotros utilicemos sea la más adecuada, sea la mejor. Muy bien. ¿Quién más quiere decirme qué es estrategia? Profe, es el conjunto de acciones que se, que se alinean entre metas y objetivos. Si mi empresa tiene unas metas, entonces eh, yo las, eh, las debo alinear con los objetivos y esas me, me terminan dando unas estrategias. En el espacio del mercadeo, pues eh, es cómo abordar precisamente ese mercado y... Pues hay varios tipos de estrategias, ¿no? Estrategias comerciales, de marketing, eh, en fin. Muy bien. Eh, ¿Alguno de ustedes que tenga hijos le ha tocado eh, eh, ver la película de Peter Pan ahorita en pandemia? ¿Alguno le ha tocado? A mí no, profe. ¿No? ¿Quién ha visto la película de Peter Pan? En pandemia no, pero la película sí, sí la hemos visto. Bueno, yo la he visto. Cuéntame, ahí hay una definición interesante de estrategia, no, no sé si te acuerdas, cuando... Eh, secuestra el Capitán Garfio a Tiger Lily, la pone por allá en una isla, y entonces Peter Pan la quiere rescatar con todos los, eh, los eh, chicos malos. Y ahí, en esa, en esa escena, Peter Pan les dice, bueno, muchachos, hagamos una estrategia. Entonces, dice, bueno, ¿y qué es una estrategia? Y, bueno, pues estrategia es un plan de ataque. ¿Cuál es el plan que ellos tienen? ¿O cuál es la estrategia? Pues la estrategia es rescatar a Tiger Lily. Ojalá viva. Entonces, para formular estrategia uno tiene que tener clarísimo, clarísimo, clarísimo. Todos esos aspectos asociados a lo que significa lograr un objetivo determinado. ¿Está claro? Y uno, para lograr esa estrategia, ese plan de ataque, que o busca o tiene como objetivo lograr eso, ganar en términos empresariales, pues uno despliega todos los recursos y las fuerzas que tiene para lograr esa estrategia, para alcanzar esa estrategia, y eso es lo que se conoce como los diferentes objetivos estratégicos que la, la empresa tiene. Una empresa no puede decir que tiene 50 estrategias, que tiene una estrategia de comercialización, una estrategia de innovación, una estrategia de distribución. Eso no funciona así. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo llegar a una buena definición de estrategia hasta que el año pasado la encontré. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué ven ahí? Como una infografía. ¿Y qué dice ahí? Un plan de ataque. En inglés hay algo que ustedes estén viendo. Ahí en, en rojo tengo algo en el círculo. Sí, señor. ¿Quién me lo lee? ¿Dónde están los bilingües aquí? Acuérdense que en esta maestría ustedes tienen que salir con un nivel de inglés lo suficientemente amplio como para leer lo que está en esa bolita roja. Diana, ¿quieres leerla? Miguel Ángel, ¿quieres leerla? ¿Me escuchan, muchachos? Sí se escucha, profe. Ah, yo reconozco esa voz. Profe, yo reconozco, yo reconozco sí. ese acento. ¿eh? Yo usted quiero sabe, oírlo en inglés. Usted sabe que no, para el inglés nada me atropella. No me le mido. <risa> Bueno, mejor. lo voy a leer yo. Sí, Esta sí. definición la encontré, ojo con lo que voy a decir, la encontré en el reporte de sostenibilidad, que es la forma como hoy en día las empresas multinacionales han evolucionado de sus estrategias de responsabilidad social corporativa a la sostenibilidad, donde una de las compañías más serias en esto que se llama Unilever, plantea en ese documento cuál es su estrategia. Y eso es muy interesante. Porque desplegar al público estos reportes de sostenibilidad son libres, son abiertos. Si uno le pide a Unilever que le dé el plan de negocios, pues le dice, no, esto aquí es reservado, esto no se lo damos a nadie. O sea, aquí se lo están dando a todo el mundo. Y están diciendo cuál es su estrategia. Y lo dicen clarísimo, después de haber presentado su propósito y su visión, acuérdense que las empresas, ustedes ya hicieron el ejercicio de la cultura organizacional, las empresas están saliendo de la visión y la misión, que eran anhelos y cartas al Niño Dios que se volvieron durante mucho tiempo inalcanzables y por lo tanto perdían credibilidad. Y las empresas hoy en día formulan lo que se conoce como su mega, algunos sabe qué es la mega. Fuera de la, esta, la, la, la estación de radio, ¿alguien me quiere decir qué es la mega de las empresas? Muchachos. No conozco, profe. ¿No has oído hablar de la mega? No, señor. ¿Quién ha oído hablar de la mega? Bueno, la MEGA hoy en día reemplaza la visión y la misión de las empresas y la MEGA es una meta estratégica grande y alcanzable sobre la cual las empresas, las empresas despliegan todos sus recursos para lograrla. Entonces la MEGA de las empresas es absolutamente fundamental porque es en función de eso que uno va formulando estrategias. Las estrategias de las empresas no están escritas y formuladas en letra de molde inamovible. Las circunstancias cambian. Todas las empresas del planeta han cambiado sus estrategias como consecuencia de la pandemia. Han tenido que involucrar nuevas variables estratégicas que cambian de una u otra manera esa forma de pensar y los objetivos. Una cosa es la estrategia que se que, sobre la cual uno tiene la intención de alcanzar, y otra cosa es la estrategia que finalmente emerge como consecuencia de las dificultades y realidades que pasan. Seguramente cuando Peter Pan dice, bueno, ya nos vamos a rescatar a Tiger Lily, que es nuestra estrategia, se le aparece el Capitán Garfio con 50 cocodrilos y no lo deja atravesar el lago. Una contingencia habrá que solucionarla y sacrifica uno a la mitad de, la, de, de, de, de los que están ayudando o lo que sea. Entonces aquí, por primera vez, una compañía del carácter de esta compañía multinacional como Unilever plantea cuál es su estrategia y la define. Ustedes van a tener que trabajar por mucho tiempo, de ahora en adelante, en lo que se conoce como la narrativa estratégica. La narrativa estratégica es el cuento que ustedes cuentan para convencer a su organización y cohesionarla en términos de cultura organizacional para que se mueva en dirección a esa estrategia, para que todos los recursos que despliega la organización, entre ellos el liderazgo, y el, obviamente el recurso humano o todos los recursos de que disponga, los pone en función de esa estrategia. Y todos esos recursos que despliega hacen parte de sus objetivos estratégicos, que no son estrategias, son objetivos estratégicos, que van dispuestos a rescatar a Tiger Living, no más. Supónganse en el otro ejemplo, que lo que Deji quiere es pasar, su estrategia de haber hecho esta maestría es pasar la maestría y obtener el título. Entonces, pues para eso tiene diferentes objetivos. Por ejemplo, contrata a Miguel Ángel para que le haga las tareas. Se encarga de que Diana Luna se las presente a los profesores. Le escribe a los profesores todos los días correos electrónicos para que más o menos ellos sientan que está enganchada. Bueno, ha hecho diferentes cosas para lograrlo. Pero si su estrategia era diferente, era lograr ese título sobre la base de aprender, pues cambia la estrategia. Aquí la estrategia de los señores de Unilever es to deliver long term compounding growth and sustainable value creation. Es una estrategia doble. A veces las empresas necesitan generar de, de, de alguna manera un acompañamiento de la estrategia que se vuelva en sí misma parte de la estrategia. Aquí hay dos cosas fundamentales. To deliver, esto entregar crecimiento de manera sostenida o compounding, que es más que sostenida, me gusta la palabra compounding, alguien la quiere buscar en Wikipedia, compounding, a largo plazo. Y además, generar creación de valor, pero de manera sostenible. Ya les dije en una ocasión que en el mundo moderno, en el mundo post-pandemia, si se quiere llamar a esta nueva era así, las empresas no crean valor agregado. Las empresas crean valor compartido y las estrategias para crear valor compartido están ya totalmente definidas. Hay un artículo del profesor Michael Porter muy interesante sobre qué son hoy en día las estrategias de valor compartido. Los señores de Unilever, que están en un entorno globalizado y global de operaciones estratégicas en todo el planeta, van mucho más allá y la creación de valor para ellos es de carácter sostenible, entendida la sostenibilidad en su triple dimensión de lo económico, lo social y lo ambiental. Ahora, la pregunta de siempre es, bueno, ¿y cómo van a lograr esa estrategia? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? Pues ahí los despliegan abajo. Ganar, ganar, ganar y ganar. O sea, lograrlos. Uno no, si uno no tiene claro los objetivos estratégicos y cuáles son los retos que tiene que enfrentar está man, destinado a formular equivocadamente la estrategia. Entonces, teniendo en cuenta el carácter de esta multinacional, ellos quieren ganar en cuatro campos. En cuatro campos que se les convierten, obviamente, en sus objetivos estratégicos, que van a apalancar, lograr ese long-term compounding growth and sustainable value creation. ¿Qué es lo que tienen en mente? Primero, winning with brands and innovation. Miren lo importante que es esto. Ganar con las marcas y la innovación. Es precisamente ahí donde está jugando un papel fundamental la innovación como apalancador. Acuérdense del ejemplo que les di de los señores de Alpina, que están ganando en el mercado colombiano, sobre la base de utilizar su marca, alguno de ustedes hizo la, el resumen de la cultura organizacional de los señores de Alpina, ellos están permanentemente innovando en sus marcas y haciendo sus estrategias de branding asociadas a esto para poder, de una manera u otra, frente a clientes ya internacionalizados, informados, exigentes, etiquetar y cambiar el color de sus productos y ampliar su portafolio de productos en función de entender las realidades de cada uno de sus clientes y pasar del bonjour al yogo-yogo, al regeneris, a lo que ustedes quieran. Y la innovación definitivamente juega un papel ahí fundamental asociada a productos y a marcas, lo cual vemos aquí que la innovación se mueve en función de Dos aspectos fundamentales, la innovación en el management que tiene que ver con el brands y obviamente con todas las estrategias de comunicación y mercadeo y la innovación desde el punto de vista de productos. Winning in the marketplace, tienen clarísimo, absolutamente claro que se están moviendo en un mercado y como consecuencia de eso tienen en cuenta dos variables, la competencia y los clientes. ¿En dónde? En las dinámicas de los mercados. Eso no se ha acabado. Cada día más es más complejo. Por lo tanto, ganar en el marketplace es absolutamente fundamental. Sacando a la competencia, si se quiere, en casos extremos. O buscando alianzas estratégicas con la competencia para poder hacer nuevos desarrollos para ganar en Brands and Innovation. Y teniendo clara la retención de los clientes. El reconocimiento de los clientes. Tercero. Winning through continuous improvement. O sea, para esta compañía, el mejoramiento continuo es parte de su estrategia. Es un objetivo estratégico fundamental. Y tercero. Winning with people. Cuando ustedes utilizan la palabra people. De la manera que lo está utilizando los señores de Unilever, en este caso donde nos están contando cuál es su estrategia, estamos hablando del Stakeholding Society. O todos sus grupos implicados. ¿Está claro hasta ahí? Señor. Sí, Señor. Entonces, miren lo interesante. En la mano izquierda, ustedes tienen que mirar cuáles son los recursos de que ellos disponen para crear ese valor, para crear ese compounding value. ¿Y de qué dependen para poderlo lograr de manera sostenible? Sostenible visto a la luz de los planteamientos que les he dicho de... Eh, la triple dimensión de la sostenibilidad. Les voy a dejar entonces esta diapositiva para que ustedes las miren con cuidado. Me interesa que lo vayan analizando para que ustedes vean la importancia que eso tiene. ¿Ya estoy compartiendo o no? No, señor. ¿Ya dejé de compartir? Sí, señor. Bueno, muchachos. Entonces, les voy a dejar eso precisamente para que ustedes vayan analizando, porque uno de los elementos que les voy a dar para el desarrollo de la tarea que quiero ponerles en el eje 4, en función de los temas que vamos a mirar en el eje 4, o sea, aquí ya nos vamos a volcar en la idea del desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de qué tipo de desarrollo. ¿Es Colombia un país desarrollado? Deji, te estoy viendo ahí. Narly, ¿es Colombia un país desarrollado? No, señor. ¿De verdad? ¿No te parece? Pues no, somos en Silicon Valley. ¿De Latinoamérica? Entonces, ¿qué somos? ¿Un Banana Republic o un Coquine Economy? Suena como un cliché, pero en vía de desarrollo. Buscamos un desarrollo. Ay, cómo me gusta tu sentido común. Me fascina. Colombia es un país de desarrollo medio eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, mucha gente dice, somos un país tercermundista, o somos un país subdesarrollado, o un país en vías de desarrollo. Esa terminología ya no la utilizamos en términos académicos. Nosotros tomamos como referente el índice de desarrollo humano que produce anualmente el Banco, el, el, el, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y con base en esos referentes es que entendemos lo que está pasando a pesar de ser un país de desarrollo medio cuando entramos a mirar la variable de igualdad e inclusión pues encontramos que en colombia existen muchas desigualdades y existen muchas exclusiones producto de la terrible guerra que pasamos durante prácticamente 50 años que nos bajan de categoría en algunos aspectos asociados al desarrollo entonces, pues para nosotros es fundamental tener en cuenta eso, porque ya la apertura que yo les mencioné de primera, segunda, tercera y cuarta generación empezó a impactar también el desarrollo regional. Profe, disculpe una pregunta. ¿Podríamos decir que Colombia en algunos sectores es más desarrollado que en otros? Y cuando me hablas hablamos de sectores... Si hablamos, por ejemplo, del sector, la parte de salud eh, o de todos estos temas eh, de implantes y todo eso, yo diría que estamos, somos, estamos bien. Si hablamos de moda, estamos en unas condiciones comparadas con países desarrollados. Entonces, a eso hago la pregunta. si ¿Sí podemos hablar que en algunos sectores somos desarrollados. Vas a disfrutar mucho las lecturas del eje 4. Por eso no te voy a poder responder esa pregunta en este instante. No se vale, profe. No ¿Ah? me puede dejar, no me puede dejar 15 días con la duda. No, no, no, no, no. La, dentro de cuatro, ocho no. días voy a estar aquí y voy a hablar no, sobre me, desarrollo. Usted me, di, usted nos dijo esa noche que estaba aquí con nosotros para que le disparáramos. Le estoy disparando. Sí, claro, pero me tienes que disparar con armas calibre académico y no con tu criterio, porque entonces cómo te respondo. Pero lo que sí, pero lo que sí te quiero responder es algo sumamente interesante. Que produce, que genera esta nueva reflexión de el, eh, del, eh, y que lo voy a presentar el próximo martes. Ya no podemos hablar de sectores. Fíjate tú, te voy a dar el ejemplo más sencillo. Hablemos del sector salud. Antes de la pandemia, cuando nosotros nos hablaban del sector salud, pues prácticamente era muy fácil identificarlo porque los sectores, los actores del sector salud eran fácilmente definibles. Pero si tú te miras hoy y dices ¿qué es el sector salud? Empiezan a aparecer unos actores que tú nunca te hubieras imaginado que hacen parte del sector salud. Eh, las farmacéuticas internacionales, por ejemplo. Eh, la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud, eh, los grandes desarrolladores y laboratorios científicos del mundo, el debate político sobre las vacunas, y, y por ejemplo, cómo es posible, ustedes lo vieron en el, en el hashtag de la maestría que yo tengo en Twitter, que lo, lo dije hace más de seis meses, las vacunas, cómo es posible que sean patentadas en términos de desarrollo, las patentes hay que acabarlas, quitárselas a las grandes multinacionales porque las vacunas son armas de salvación masiva en el mundo moderno. Así como hubo armas de destrucción masiva, hay armas de salvación masiva que son las vacunas y por lo tanto son un patrimonio de la humanidad. Agobiada y doliente en este momento, que requiere de bienes públicos globales para poder solucionar efectivamente un, una situación de carácter de crisis global que afecta a toda la humanidad. Y los señores de Pfizer hagan el favor dichosos en el negocio. Cuando eso lo deberían estar produciendo los señores de Genfar aquí y todas las farmacéuticas que pueden hacer genéricos. Y no esperarse 25 años a que los señores de Pfizer, Moderna, Johnson, se lucren frente a una situación de eh, eh, bienes que son públicos y que son globales. Entonces tú ya no hablas de sectores. Ahora tú tienes que hablar de ecosistemas empresariales. Y, el, y todo este tema ecosistémico permite precisamente entender, ya no de manera lineal, sino de manera espacial, la forma como diferentes actores están gravitando alrededor, si se quiere, de un tema central como la salud. Entre más te acerques tú al núcleo, más competitivo te vuelves. Y eso es absolutamente fundamental. Por eso el sector privado, por ejemplo, quiere participar... De, de, de estas dinámicas de las vacunas como parte del ecosistema de salud del país que cambió radicalmente como consecuencia de una situación de crisis global eh, generada por una pandemia. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo mides el desarrollo? Por ahora pensemos en el desarrollo humano sostenible, si te parece bien, ¿ok? Sí, Enfo enfocado no solamente a la riqueza, sino más bien al bienestar del individuo y de la sociedad. Yo creo que si entendemos el desarrollo de esa manera como lo estoy simplemente esbozando, o sea, si entendemos que el desarrollo hoy en día es humano y sostenible, y está afincado, obviamente, en una serie de conceptos que no solamente están medidos por el PIB per cápita, sino, por supuesto, las condiciones de acceso a la salud. En este momento, hay miles de países que nos volvimos subdesarrollados, si quieres utilizar ese término, porque no tenemos acceso a la salud. Esta pandemia inició hace un año, yo soy un viejito de 73 años, y todavía no me han pinchado. Imagínate. Y supuestamente estoy en la etapa 2. Llevo un mes esperando a que me pinchen a... Así sea con la vacuna china. Acceso a la salud. Acceso a la educación. ¿Qué tipo de educación? ¿Acceso al bienestar? ¿Qué tipo de bienestar? O es que lo que tú quieres tener es mucho más riquezas para tener de ahora en adelante bienes que te generan posición social. Entonces cambias la casa, cambias el carro, etcétera. Y así sí, hasta que no se acabe nunca. El paradigma del desarrollo cambió. Ok. Esos planteamientos del Foro Económico Mundial, profe. ¿no? Algunos. Sí, algunos. Sí. Precisamente. Escuchándolo atentamente y acordándome de ese de ese video que nos recomendó. Sí, señor. Entonces, muchachos, the sky is the limit. Muy buenos, muy buenos planteamientos, pero del del, del banco, pero la práctica es otra. Por supuesto, Jen, por supuesto. Por eso es que somos un país que está en la línea de la pobreza. Por eso es que la pandemia fue capaz de devolver cuatro millones de colombianos a la línea de la pobreza. Por eso es que se nos empezó otra vez a desaparecer la clase media consumidora. Entonces, ¿cuál es el reto de un magíster? porque odio la palabra maestrante, de un magíster en innovación? frente al desarrollo, en función de unos nuevos paradigmas de un país que se devuelve a la línea de la pobreza. ¿Qué opinas, Jenny? ¿Cuál sería? Pues hay, hay, hay caminos y se aparecerán muchos caminos, eso estoy muy segura, porque, porque somos eh, de de descendencia y de raíces muy eh, resilientes. No Pero, sé por qué te estaba, estaba seguro de que ibas a utilizar esa palabra. Ah, que se ya está es divino, profe. <risa> <risa> <risa> ya pasó a esa, esa fase. <risa> <risa> la tenía en la punta de la lengua cuando tú la dijiste. Me la, me la transmitió. Lo que pasa es que usted tiene un poder mental muy grande, eso es. No, no no muy interesante. El no, debate sí, está ahí. Es, entonces que ¿cuál es cuál es el camino? Eh, pienso que lo que usted acaba de decir es un discurso muy muy chévere que aquí hay un político creo que seguramente muy seguramente lo va a utilizar en su próxima campaña, pero pues no es tan así no. Profe? Ahí, ahí, ahí. <risa> bueno, empezaste eh... a Jaymer hablar de política. No, profe, sí, que me <risa> pues la a teroma, compañera. Sí, a él toca picarlo sí. y ya, y, pero no, Ay. compañero, pero entonces ter termino, redondeo y continúa porque no terminamos hoy. Entonces, eh, pienso que eso del desarrollo humano sostenible será uno de los sectores. Que esa palabra quería, quería consultarla con usted en este momento, será uno de los temas que nosotros podamos eh, trabajar eh, frente a, a, a todo el sistema de, de nuestro país eh, y utilizar todas las, todas las armas que, y los recursos y las herramientas que el Estado nos dé para poder crear y, y mejorar y avanzar. Eso es, la, eso es lo único que nos queda. Eh, aprovechar las armas. Entonces, hay que sacar al estado, a... de, sacar estado Entonces, de la variable, sí. ¿no? Entonces, Otro de los habría... aspectos que les voy a mencionar en la próxima reunión son los conceptos de los capitales intangibles que les mencioné que, iba a, a, que íbamos a tratar. Eh, nos toca y, rescatar, y... profe, a, a, a la amiga de Peter Pan aquí, utilizando todas las herramientas y las armas posibles, <risa> la flecha, la lanza, lo que sea, profe, pero pues no. <risa> Tú me estás, mira, tu participación en este final de la clase, gracias Jenny, gracias eh, Narly, gracias. Son las preguntas que voy a hacer en el nuevo examen que voy a calibrar. Ustedes se han encargado de ayudarme a calibrar las preguntas. Qué bueno. <risa> si sus yo, no, compañeros yo, yo, se rajan es por culpa de ustedes, yo, yo, que me sugirieron buenas ideas para calibrar el examen. Yo le iba bromear al profe ahorita, cuando dije cuál era el reto, ¿cuál era el reto, profe? Y, y, y, y dijo, y el, reto, el reto ahorita, y sobre todo para esos cuatro millones de colombianos que volvieron a la extrema pobreza, es encontrar dónde es que venden esos esa docena de huevos a 1800 que dijo Carrasquilla, profe, en este momento de pandemia. No, pero ese no es el punto, ¿sabes? Era bromeando solamente, profe. No, pues obvio, pues podemos este, Colombia es un país muy sui generis, por supuesto. Que los huevos no, no le sino van a hacer... Que, sino que se, se, nos se nos desenfoca el ministro de Hacienda que está planteando una reforma, pues nosotros también nos podemos desenfocar de pronto en alguna rúbrica, profe. Vecino mío, oh. me da no, pena nada. decirlo. Yo estudié en el colegio con el ministro de Hacienda, somos compañeros de colegio. Ay, no, profe, no me diga. Ah, usted tampoco sí. sabe cuánto vale una docena de huevos. Ay, no. <risa> Vean bueno, a no me descarrile la Pero clase. Usted, por... profe, vale la de no me descarrile la clase porque no <risa> encontraba más. Yo soy el del ministro que, de Cis. ¿Cuánto cuesta la docena de huevos? Bueno, muchachos, muchas gracias por asistir. Mil gracias por eh, atender mis sugerencias sobre eh, la forma de ir apropiando ustedes mismos su maestría. Eh, es un reto, indudablemente que es un reto muy interesante. Todos los profesores estamos comprometidos con ustedes en eso. Ustedes son los dueños de ese reto. Nosotros simplemente generamos esos espacios de, para retarlos y para que ustedes abran sus mentes a este nuevo conocimiento, empiecen a pensar de manera diferente bajo diferentes perspectivas analíticas. No es fácil, esto es complejo, esto es dinámico, esto es eh, eh, eh, muy rápido. Eh, y ustedes todos tienen esa capacidad, la hoja de vida de ustedes en la presentación maravillosa que hicimos eh, al comienzo de este curso. Eh, es una, da fe de que va a ser exitoso este proceso. Ustedes son los dueños del proceso. Y más frente a modelos como este de plataformas tecnológicas, donde en este momento yo estoy viendo la cara solamente de Nardi, más o menos puedo colegir de lo que, de lo que ella está haciendo en, su, en, en sus movimientos faciales, de que está fascinada con mi clase. Entonces me puedo ir tranquilo antes de que se me queme el arroz. O no he entendido nada. Pero cualquier cosa, muchachos, por favor, me consultan. Y eh, durante el curso de la semana les estaré haciendo la retroalimentación individual de la tarea para que ustedes más o menos tengan clara cuál es la visión. Aunque pues eh, tomen estos comentarios que les estoy haciendo como parte de la retroalimentación general de la tarea. ¿Está claro? Profe, ¿puedo, puedo ser atrevida y tomarme un minuto más? Bueno, 30 segundos. Lo Por que supuesto. pasa es que cuando usted habla de que ya en ese nuevo... En, en, eh, pues ahora no se puede hablar de sectores. O sea, yo quedo un poco confundida, profe, porque en realidad, eh, pues en la otra materia nosotros sí hablamos de sectores, entonces... Yo ya, ya, cuando usted dice, no hagan los trabajos para darnos gusto. Entonces ahí es donde yo, yo digo, bueno, eh, tenemos que ubicarnos en, en globalización y tenemos que ubicarnos en contexto. Entonces es como complejo cuando, cuando uno entiende la, una, la, la, la, la clase y llega el otro profesor y dice, no, no existen, eh, sí existen sectores y el otro no existen sectores, profe. Entonces, eh, eh, eh, ah, esto siempre, siempre, mira, eh, me... siempre genera como, como, como, la, como la, la, la incertidumbre y la duda, profe No, mira, eh, yo te voy a demostrar eh, cuán importante es salirse uno de la idea de los sectores para moverse en lo que se conoce como los ecosistemas de innovación. Esto no es un invento mío. Eh, es lógico. Que, haya, que cada profesor tenga sus propias visiones y sus propios conceptos sobre las cosas. Y aquí no se trata de que ustedes eh, asuman que lo que dice el profesor es la última verdad eh, en, en, en, sobre la faz de la Tierra. Precisamente ahí está el carácter discursivo de las maestrías. ¿Y la eh, nota, profe? ¿no? ¿Y la de la nota, nota olvídate. Ah, no, la nota no, profe, es pero... relevante no, pero es que en base a eso, a lo que a nuestro discurso y a mi forma de pensar, a lo a lo que yo escribo es que me califican. Entonces, si Exacto. yo saco una mala Entonces, nota por pensar como yo pienso, pues obviamente tendré aquí tú que pagar la vida. Una muy buena nota, porque así están planteadas las públicas. <risas> si el profesor ve que en lo que tú has escrito hay un proceso discursivo, analítico y crítico que tenga como referente las bases conceptuales de la tarea y del, y del, del, del eje. Aquí no nos estamos inventando nada. Eh, pero eso no es lo importante. Yo entiendo que los estudiantes son homos económicos, antes que ser homos académicos. Pero aquí no hay ningún profesor que diga, como usted no está pensando, como yo le voy a poner cero. Yo no estoy esperando que ustedes piensen como yo. No, profe, tal yo vez Yo cuando usted, estoy no, calificando pero... estoy simplemente viendo eso. De qué manera ustedes en un documento corto han hecho un proceso en grupo, generalmente, de carácter reflexivo que los lleve a unas conclusiones válidas que se muevan en el ámbito de lo académico y lo científico y no simplemente en las opiniones. Tú puedes obviamente decir en el trabajo, yo pienso esto y pues yo respetaré lo que tú piensas. Ni más faltaba. Lo que sí me interesa es que argumentes frente a esos hechos. Yo le estoy diciendo a Narly que sí, está muy bien hablar de sectores. Indudablemente existen todavía los sectores productivos. Pero ¿cómo te explicas tú a una persona en el sector de transporte que no tiene automóviles, que no tiene ningún medio de transporte, y domina el sector de transportes, eh? pregúntaselo al señor de Uber. ¿O ¿Cómo hace un, una, un individuo en el sector hotelero que no tiene un solo hotel y domina el sector hotelero sobre la base de una plataforma de Booking? Pues es un actor que está en un ecosistema que se está moviendo. Entonces la idea de los sectores tiene la tendencia a enmarcarnos sobre unos paradigmas que funcionaban en el pasado, donde la revolución de la informática y las telecomunicaciones no estaban tan avanzadas como para llegar a ese punto. Eh, en, el, en el nuevo ecosistema, por ejemplo, del entretenimiento, los señores de Netflix son ahora hasta productores de cine, o sea, sobrepasaron a Hollywood. Ya no tiene sentido ser uno productor de cine en Hollywood si los señores de Netflix pueden perfectamente hacer una alianza estratégica con cualquier taller de cine en el mundo y sacar una película que la ponen en número uno en el mundo en media hora. Los señores de Disney, los señores de Disney, su negocio estaba montado en cuatro parques, estaban en el negocio de los parques. Y de vez en cuando, con mucha dificultad, hacían cine. Hoy en día están compitiendo en el ecosistema del entretenimiento virtual, global, del de, eh, eh, entretenimiento por demanda. Entonces, todas esas situaciones y factores están cambiando. No solamente la forma de pensar, sino la forma como se hacen los negocios. Entonces, cuando Narly me hablaba del sector en específico, en función del desarrollo, tuve que decirle, ojo, piensa en esto. Ya de ahí para adelante que el profesor X o Y diga, bueno, ahora vamos a hablar de los sectores productivos tales y tales y tales. Está bien, pero ten presente que esos sectores pueden cambiar. Yo estoy asesorando a una compañía que en este momento hace certificación de agricultura sostenible y nos estamos identificando como miembros del ecosistema nacional e internacional de la agricultura sostenible y ninguno de nosotros ha tocado un asadón en la vida. Ni tenemos fincas. Ni nos hemos untado de, de... barro. De hecho, profesor, eh, precisamente este tema de la pandemia también han hecho que muchos actores se pasen a otros ecosistemas y que precisamente es difícil delimitarlos en, en, en, en qué sector estarían. Por ejemplo, todas estas personas del sector textil que ahora producen tapabocas o las empresas licoreras que producieron o producen alcohol y suministros médicos. Entonces, del simple hecho de la pandemia también hace replantear si los sectores son tan, tan estáticos como su concepto lo plantea. Exactamente. Y fíjense en ustedes lo interesante, en cinco minutos frente a una propuesta que hizo Narly y a un argumento que yo presenté, nos quedó clarísimo el concepto. Entonces ya cuando a ustedes les va a dar de sectores productivos y todos, ustedes pueden seguir ahí, pero pueden tener clarísimo que pueden participar de otros actores y que eso modernamente en esta maestría se conoce como ecosistemas de innovación que son cambiantes, que generan unas dinámicas y que entran y salen actores, que no necesariamente están metidos en el core del de sector como se definía anteriormente. No son fijos ya. ¿Se fijan ustedes cómo aprendemos de rápido? Eh, profe, si lo que pasa es que, bueno, yo, yo vivo en, en el Valle del Cauca y como usted decía, hay una siempre hay un desarrollo un poquito mayor entre el valle y antioquia y acá nosotros no hablamos de cadenas productivas no hablamos de sectores sino de ecosistemas y de clústeres. sí pero el, el, el detalle es cuando cuando pues a nosotros nos hablan de sectores y uno dice bueno cuando será que hablamos del ecosistema no o sea, ese es el punto o sea tal ah, vez no, uno lo... obviamente uno lo entiende y uno mira cómo es el, el, el, la dinámica de, de esta situación. Es más, eh, eh, lo que usted dice, hay personas que trabajan sobre algunos, algunos, eh, con algunas empresas, con algunos productos, y ni siquiera han tenido nunca el contacto, pero eh, pues su experiencia académica los lleva a, a formular y a hacer sus observaciones frente al frente al producto o, o a lo que se esté desarrollando. Claro. Pero sí, pero sí hay, hay el conocimiento de que existen esos ecosistemas, es más, nosotros tenemos una política de ciencia, tecnología, innovación, en fin. Ahí es, es, es completo, es organizado y ordenado, a mi manera de ver, pero pues siempre la, la, la, sí. la pregunta iba enfocada... Es, sí. está a, determinado a que, por tu realidad. Pero la pregunta iba enfocada a que uno no sabe qué responder frente a algunas situaciones en algún momento determinado con respecto a la tarea o la rúbrica, digámoslo así. Toca ir oh, esperando bueno. de a poquitos, esperando a ver qué es lo que hay, porque, porque pues toca dar tiempo, ¿no? Para que para sí, que sí. las clases se desarrollen y todo eso. Sí, pero el, no, problema, es, el, pero... el problema el problema de fondo no es ese. Eh, la rúbrica, la nota, la forma como está formulada, sí, claro. la pregunta, etcétera, de Si el profesor es muy rígido o si le encantan las normas APA o si le gusta eh, que los estudiantes hagan ensayo o no. Eso, eso no es lo importante. O, oh, profe, usted dice que sí le gustan las conclusiones, pero hay personas que dicen que tal vez que las conclusiones no se deben hacer. Entonces, ahí no. sí... No, no, no. A mí que la... lo que me gusta es una... Es la reflexión. A mí lo que me gusta es el análisis. Eh, pero, no, pero eso no es de los gustos del profesor, Jenny. Yo no, yo no te estoy entendiendo. Eh, eh, ¿Me estás tratando de decir que no hay unas reglas claras o.? No. Perdón, la apagué la, la, el audio. No, lo que pasa es que en alguna, con algunos docentes. Toca llevar un camino con el otro, otro camino y con otro, otro camino, profe. Sí, entonces, eso es, eh, eso es lo que. Sí, eso es obvio. Entonces nos porque toca todos vol somos volvernos humanos, somos unos diferentes. artistas, unos artistas e innovadores. No, no, no, no. Obviamente, uno tiene que ajustar sus realidades frente a cada, cada uno. Uno sale, una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es toriarlos. Por supuesto. Yo, lo que estoy, yo, no, yo no estoy exigiendo cosas nuevas. Yo me aferro a lo que diga ahí el referente, y me aferro a lo que diga la, la pregunta y me aferro a lo que diga la rúbrica, si eso a ti te hace feliz. Lo que yo te estoy diciendo es que a mí lo que me interesa, independientemente de esa rúbrica, de esa pregunta y todo, es que tú estés participando de un proceso analítico, crítico y creativo que te esté sirviendo a ti, no a mí, y está como muy bien. elemento de tu desarrollo profesional en el contexto de una, de una maestría que tú tomaste, que ojalá te suba a ti en un nivel de conocimiento lo suficientemente alto para que tú puedas utilizarlo, desarrollarte, y si se quiere, hay gente que no, transformar el país. O transformar tu entorno. O transformar la gente a la cual tú crees. Correcto. Gracias, profe. Eso es simplemente lo que yo estoy diciendo. No, y está bien, profe, sino que hacía como la comparación. Pero no, con yo prácticas. conozco profesores de esta maestría que son unos locos. Absolutos. No <risa> <risa> estoy de acuerdo con ellos. Y obviamente pues tienen toda la confianza de la maestría y del director y todo. Y en ese mundo estamos. Obvio. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? ¿Ah? ¿Qué tal que todos viéramos el mundo de la misma forma? O que todos entendiéramos la idea de la innovación de la misma manera. Ustedes se aburrirían. ¿O no te parece, Jenny? Sí, sí, está muy bien, profe. Muchísimas gracias. Al único, al único que me parezco es al profesor Cristian. No creo, profe, para nada. No, pues, cayeron, ustedes cayeron en la, en la trampa del profe. Ay, no, no puedo. ¿Por qué?